Es llamativo que el presidente de la COE, que el señor Antonio Garamendi, haya modificado su relación laboral con la patronal, a la vez que él se niega, como representante de la COE, a que suban eh, los salarios mínimos, a que suba el salario mínimo interprofesional. Es curioso también que haya pasado de ser un autónomo a un asalariado. Entendemos que no sería un falso autónomo, pero en cualquier caso sí resulta paradójico que la persona que va a cobrar 400.000 euros brutos al año tenga... Eh, dificultades, parece que de índole ético, para subirle el salario a los y las trabajadoras, porque mientras la COE se niega a sentarse y a debatir sobre la subida del salario mínimo profesional, ellos siguen aumentando sus eh, salarios.